Hola, Pedro había sido durante los últimos años un exitoso hombre de negocios. Aunque no se tratara del mismo Pedro del antiguo y conocido cuento infantil, Pedro y el Lobo, aquel se parecía mucho a este. Para quien no recuerde el cuento, diré que se trataba de un pastor, que vivía muy tranquilamente con su rebaño de ovejas en una colina cercana al pueblo. Pedro disfrutaba alarmando a todo el pueblo con sus mentiras. Solía gritar, ¡El lobo, el lobo, viene el lobo! Esperando que los inocentes pueblerinos asistieran en su ayuda. Y así lo hacían, una y otra vez. Los habitantes del pueblo, consternados por los gritos desesperados de Pedro, subían la colina armados hasta los dientes. Pero siempre encontraban al gracioso de Pedro desternillándose de risa y festejando el haber logrado armar semejante alboroto por nada. Hasta que un buen día, un lobo llega hasta el rancho de Pedro amenazando la integridad de todo su rebaño. Es cuando Pedro comprueba que sus graciosas mentiras del pasado le juegan una mala pasada. Empieza a gritar de verdad desesperado. El lobo, el lobo, viene el lobo. Pero los vecinos del pueblo, de los vecinos del pueblo, nadie acude, convencidos que se trata de otra de sus mentiras. y decía yo al principio que ambos pedros se parecían aunque el moderno y real no tuviera rancho ni ovejas y tampoco se encontrara amenazado por un lobo ni ningún otro depredador su parecido estribaba en que éste también era muy mentiroso como el Pedro del cuento pero algo distinto él se mentía a sí mismo y su lobo interior amenazaba con comérselo a él sin preguntas previas. En uno de aquellos comunes días laborales en que Pedro se sumergía desde temprano en la mañana y a veces hasta que la tenue oscuridad de la noche asomando sus sombras comenzaba a envolver la ciudad llegaron negras oscuridades que no eran la noche obligaron a detenerse. Rumores de pronunciadas bajas en las transacciones bursátiles y la inestabilidad del mercado produjeron un pico de tensión en Pedro, cuyas consecuencias no pudo evitar, no las de la bolsa, sino las de su salud. La pérdida era casi total. En medio del nerviosismo, el humo de los cigarrillos, cuya cantidad de pitillos rebasaba el cencero, y las convulsionadas oficinas, de pronto Pedro, tomándose con fuerza el pecho y haciendo una mueca de pánico, debió sentarse. Abrió su boca intentando respirar. Luego se desplomó. Los cables entraban y salían de su cuerpo en la sala de terapia intensiva del hospital. El pip, pip, pip, por suerte no dejaba de sonar. Las continuas ondas gráficas en una visible pantalla denotaban que Milón milagrosamente continuaba con vida. Había sufrido un infarto de miocardio, lo que llamamos un típico ataque cardíaco los que no somos médicos luego de la intervención quirúrgica Pedro se fue recuperando lentamente gracias a los cuidados del cuerpo médico y de enfermería y el cariño y dedicación de la familia hasta su regreso a casa la lista de recomendaciones médicas era estricta abandono completo del cigarrillo, cambio de actividad laboral, dieta alimenticia, cierto ejercicio, descanso y la correspondiente medicación que debía continuar tomando de por vida. Pedro empezó bien, parecía haber entendido el mensaje de su organismo. La mujer y los hijos estaban contentos con sus progresos ...y los médicos conforme con un paciente tan obediente. Hasta que la recta comenzó a curvarse. Se aburría con el disfrute de su nueva vida. Necesitaba volver al ambiente laboral abandonado. De a poco fue regresando al marco de sus actividades anteriores... ...lo que lo llevó a volver a encender su primer cigarrillo. Tomó su primer café pegó su primer grito. La familia quedó sumergida en el dolor, rabia, incomprensión, impotencia y finalmente un profundo temor. Fue entonces que el menor de los hijos de apenas ocho años de edad se le acercó una noche estando el padre ya recostado leyendo el periódico en la cama de su habitación se sentó al pie de la mija, sus ojos estaban húmedos. Papá, le dijo, el médico te dijo que si volvías a la vida de antes te ibas a morir, y si te morís, ya no podrás seguir viviendo ninguna vida, ni la de antes, ni la de ahora. Nosotros te queremos. El niño no pudo continuar hablando. Su garganta dolía y los músculos de su mentón se contraían involuntariamente. Pero lo único que recibió del padre por respuesta fue una caricia revolviendo sus cabellos mientras le decía «Vamos, hay que ser hombrecito. A papá no le va a pasar nada, los quiere mucho a ustedes también». La cuestión es que tres días después velaban el cuerpo del padre, ya no podría fumar, beber café, ni realizar operaciones bursátiles. y tampoco podría continuar disfrutando de la familia. Este relato que les acabo de contar también es ficticio, como el de Pedro y el Lobo, pero forma parte de la lamentable realidad que viven hoy muchas familias. Muchas gracias y hasta la próxima.